¿Qué estáis haciendo, nano? Uy, uh, viéndonos a la Manuy. ¿Qué eres rojo? Ya no perdí la cuenta. Muchas horas despierto. Oh, llegó el momento. ¿Dónde está el papel? Ya acá. Toca ahora un vuelo de 5 horas y vamos a poder descansar un rato. Oh, el viaje más pesado del mundo, weón. Bienvenido de vuelta al mundo real. Esta dormimos pésimo chao hasta luego muchas gracias que les vaya bien <ríe> que onda esto verdad loco una temperatura buena llegamos la temperatura me impresiona ¿Te impresionante llegamos brother está calentito jajaja <ríe> maestro mono ¿eh? Yo me tuve a Pnuy, llegamos ahí con los hermanos aquí a Pnuy. Estamos en el complejo del mundo. Toki Araki. <ríe> Buena, cabrón. Muchas ¿no? gracias, buenas. ¿Cómo estás, ¿Sí? ¿Cómo compadre? Toki. ¿Cómo estás, bueno? Todo bien, pues llegamos al fin. fin. ¡Ah, oh, qué estilo! Bueno, duro. ¿Cómo estás, compadre? Un gustazo. Buena chiquillo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? bien. ¡Buena! Bueno. ¡Bueno! ¿Cómo bueno, estás, compadre? ¡Bien y tú, ¿Todo bien? Con ¿Todo bien? ¿Todo bien? <risa> Tetris en Rapa Nui Estamos en el ombligo del mundo Toki nos trajo a su casa ah, Está, la... está la hermosa O sea, allá el salto del Tokio donde practicaba incesantemente para tirarse Mordor ¡Ahora! ¡Wow! ¡Qué lindo, Oh, no te creo. ¿Es un cráter Pajo? Sí. Oh. Ha sido la reserva de agua de nuestra población. Oh, no lo podéis. ¡Oh! ¡Qué hermosa! ¿El casco de enano? ¿Enano? Buena, weón. Bueno. Atención, y acá te lo ajustáis. Eso sí que está aquí. Cuatro y cuarto. Vamos a.. Ahora vamos a comer. 15 horas. 15 horas sin comer. 16 horas comer. sin comer. No, no más bien. Y este, este es el bolso más notable de todo. La pata de cambio ya, pero no quiere más. Sí, sí, sí. <ríe> ¿Le conviene igual? Sí. Pobre, <ríe> qué bonito. Se me olvida la curva que viene y la choco. Pedro te llevo un encargo directamente desde Cross Mountain. Llegó el momento. ¿Cómo se dice cerro Mahuna. Mahuna. Mahuna. Vamos a probarlo. ¿Cómo? Mahuna. Mahuna. Maguna, Ma Ma hay una una ng que se pronuncia como Maguna, Magarón, la Oh cacha. y tiene dos, tiene tres opciones. ¿Qué estilo? ¿Le cayó la última tormenta o no? Ah, oh, qué lindo. Esta filete, tenemos que venir no a andar acá un día. Apoyo, salto peralte, wallright era la media subida, boludo. Mi barra son como 4 km. ¿Cuánto sabes de enfoque? ¡Ah, oh, qué estilo! Oh, buenísimo! Bienvenido a la Panui. Tirar la mano abierta, cruzar con un peralte y acá poner el wall ride y que salgáis volando para abajo. acá matara! Oh, ¡Qué rico, weón! Pero sea, mala la imagen de mi celular, bro. no importa, pero eso es lo que ah, Bueno, yo traté, man, sentí incluso que... que en la entrada del frente entré como acostado, así como que la bici se me desplazó. <ríe> Buena sesión, <ríe> cabrón, hueón. Oh, guatita con porotos, sí. Carnecita uh, con todo. Bueno, bro. Bro. Está bueno, está loco. Hoy estuvo bueno. Buenisio. ¿eh? Grande Pedro. ¿Qué cosa? Están acá, po, <risa> serio, Bueno, Ha estado demasiado bueno Mañana se nos bien acuático Se está alargando ¿En serio? De una nomás Aquí viene la media tormenta y ahí quiere analizar bien la huella En serio viene lluvia Oh, está grabando, estaba grabando esta hace rato El clima de la isla es un poco cambiante ¿Qué acaba de pasar, nano? Se nos ha abierto la puerta del Casi mueren las bicis oh. Casi. Pasamos tremendo susto. <risa> Casi ahí de bicicletas. Esta es la mañana un nuevo día. ¿Qué vamos a hacer hoy, Diana? ¿No? Vamos ahora a la radio de la isla y a informar un poco a la comunidad qué está pasando. ¿Qué es lo que va a pasar? Yorana. Manuquena. y yorana. ¿Qué significa pájaro? <risa> Tenemos tres sillas nomás. Dale nomás, hermano. por favor. En mi casa, hermano. Atención. ¿Están listos? Vamos. Cuando quiera. Yorana. Eh, Yorana Corúa. Eh, mi nombre es Toki Araki. Eh, bueno, les vengo a contar del de proyecto que estamos haciendo con los jóvenes de La en tema del ciclismo en montaña. Y hoy, hoy día traje a la radio a dos amigos de Chile, eh, profesionales en esto. Que es Germán Berger, lo tengo acá a mi lado, y a Ignacio Rojo. Buenas, buenas Toki, muchas gracias, gracias por la invitación, para nosotros un honor por mi parte. Eh... Estamos realmente felices de estar acá, ha sido increíble, ya hemos pasado un poquito más de 24 horas, con el jet lag fueron como 28, sí. así que hemos tenido una bienvenida tremenda de parte de ustedes, ya nos conocíamos en Santiago, nos juntamos por primera vez y aquí estamos finalmente concretando un proyecto. La idea es... Más allá de verlo como solamente deporte, de verlo como un lugar donde realmente podemos estar juntos, tratar de ayudarnos entre nosotros y enseñarlo a las nuevas generaciones también, sumar más amigos al deporte. La verdad es que es un tema que le hace muy bien a la comunidad tener estas instancias, estos, estos bike parks, estos lugares de encuentro, tanto para los niños chicos, creando pistas cierto con la progresión necesaria, hasta pistas súper elaboradas, con grandes saltos, que es un poco lo que podría llegar a disfrutar Toki, ¿cierto? que estaba buscando más... Eh, su desarrollo en el ámbito más competitivo, entonces esa transversalidad es lo que nos permite tener lugares como estos, como los que estamos con Germán, tratando de, de traer nuestros conocimientos para poder aplicarlos acá. Fue una idea siempre desde que empecé en este deporte, quisimos hacer un, alguna pista, algo para poder entrenar, porque lo único que nosotros teníamos son senderos naturales como el del danocadu eh, Poique o el Televaca pero la, la competencia ya en el continente no son pistas así, tienen más curvas, son más pendientes, saltos. Entonces eso es lo que estamos buscando. Y aparte de buscar la competitividad, eh, estamos buscando que un fin de semana un padre con su hijo puedan ir a pasarlo bien en familia, eh, algo sano. El tema de la inclusividad para nosotros es, es uno de los focos principales desde eh, de, de tanto el nivel de pistas que, sea, que, se puede, que una misma pista la pueda disfrutar una persona que está apenas empezando en el mountain bike hasta una persona que ya tiene harta experiencia eh, profesionales, eh, en el fondo se hacen pistas que son totalmente versátiles para que se pueda aprovechar desde todos los niveles y casi en cualquier tipo de bicicleta, eso también es un tema importante porque sabemos que una vez eh, cuando uno quiere empezar en un deporte Normalmente uno no empieza teniendo todos los recursos que, que quisiera y es parte de la aventura ir probando con, con la bicicleta que se tenga, ocupar lo que se tenga disponible. Eh, yo no soy un te imagino que yo soy un amigo, yo soy un amigo, yo soy un amigo, yo soy mai umai. a todos los que nos están escuchando, los saludos, soy yo, nano un loco. estoy aquí con estos amigos que vinieron a ayudarnos, y gracias a que los jóvenes, los niños de la y se juntaron y ellos quisieron tener esto, ellos se han movido con todo para traerlos y tenerlos hoy acá. Entonces los llamo a que nos ayuden y nos juntemos, ayudemos a nuestro futuro, son nuestros niños. De todo corazón les pido eso. La idea es también conocernos entre nosotros, Dejar, tratar de dejar un, un pequeño legado para que ustedes puedan tener un lugar donde puedan compartir Se vienen videos, se vienen fotos, se viene mucha buena onda y vamos a aprender con todo, así que todos invitados a sumarse a este bike para aquí en Rapa Nui. Bueno también eh, mencionar que el, el nombre del canal de Germán para que se metan a ver sus videos tiene tips de para andar, lugares, muchos lugares de Chile para poder a disfrutar de la bici eh, consejo cómo mantener tu bicicleta. Esa, ese canal se llama MTV Enduro Chile. Así y Bike World TV por acá también. También ah. tenemos a Ignacio Bike World TV. También tiene sus tips. Rojo Racing sí. Rojo Rey sí. Toki aquí ha sido un ejemplo tremendo del dicho de que guagua que no llora, no mama. Es increíble que él haya podido mover todo esto. Gracias a él estamos acá. Así que, Toki, un Gracias. agradecimiento gigante, compadre. Lo que hiciste fue... Ah, sí. y que siga y que siga inspirando a más jóvenes acá en la isla eh, no importa la edad lo que importa son las ganas y yo cuando tenía la edad de Toki me siento un poco un poco cierto me veo reflejado en eso eh, si uno tiene una idea en la cabeza que no se quede dormida en la cabeza tiene que salir a flote y hoy se está viendo de manera empírica comprobado de que es así así que un aplauso para Toki y para Nano el tío que lo apaña con todo y sí, yo, eh, le sigue su idea más loca. menos a la casa. familia al final estamos acá todos listos para ...para derramar lágrimas, sudar sangre por hacer que este proyecto salga arriba. Eh, estamos con todas las ganas porque los que estamos acá estamos realmente interesados en que esto funcione. Absolutamente invitados y nosotros absolutamente agradecidos. De verdad, aquí lo que tienen es un lugar increíble. Casi todos los paisajes que hemos visto parecen postales. La gente que hemos cono conocido es realmente, realmente increíble. Y ojalá conocer a más. Eh... Motivados. Estar relacionándonos juntos y pasar un buen rato. Eso. Nos vemos, nos vemos en el Cerro arriba ¿cierto? te Pedaliendo. Nos vemos en el cerro. ¡Esa! ¡Grande, Sacamos hasta el programa de radio ahí. Sí, <risa> <grande, risa> Chao, que muy bien, gracias. Chau, chau. Un gusto. Vamos, oh, 22 minutos de tener el corazón bombeando, pero así, que estoy hablando? Chac Nano, cuéntame qué, qué dijiste en Rapanui ¿no? que no te entendimos nada. Gente que escucha esta hora es más adulta y todo y ellos no hablan ¿La la bien, están, ya no lo que estaban hablando ustedes si de era que no lo político. crean, ustedes estaban hablando en otro idioma. ¿Sí? Porque eran palabras muy Igual fue muy corto pero como para invitar a la gente, darle a conocer un poco de lo que estamos ¿Sí? haciendo. No, no, traducirnos. Yo? ¿Traducirnos? Sí. y ese primo? bote que hace ahí. Ya te un primo, lo regalaron y ahí lo trajo y ahora hizo departamento casa que con el mar hace un minuto estábamos allá ahora estamos refugiados de la lluvia clima bipolar y hostil vamos a empezar con la construcción de los senderitos pero no vamos a grabar nada en este minuto porque está lloviendo tremendo así que apenas podemos sacar cámaras la sacamos qué pasó aquí voy ¡Con oh, lluvia! ¡Con todo! ¡Vamos, Vamos. arriba! ¡Hasta luego!